Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, Ingeniero Rentresista y Doctor en Ingeniería y voy a hablar acerca de la aplicación de analítica a mediciones de calidad de la potencia. Los medidores de calidad de la energía tienen una gran complejidad comparados con los medidores de energía y los sistemas escala. Teniendo en cuenta la exactitud de los datos medidos, los medidores de calidad de la potencia pueden ser usados para calcular los índices de calidad de la potencia exigidos por la regulación, además de otras aplicaciones que serán mencionadas en el video. El gran volumen de datos que generan los medidores de calidad de la potencia crea un problema, que es el almacenamiento de dichos datos. A su vez, esta gran cantidad de datos también crea la oportunidad de aplicar analítica a los datos. Estos datos pueden ser procesados para extraer las características más importantes, que pueden ser usadas para prevenir situaciones indeseables. De esta forma, se puede pasar de corregir problemas a prevenirlos. La aplicación de analítica a datos de calidad de la potencia tiene diversos usos Estos usos pueden estar direccionados a mejorar la experiencia del usuario o para mejorar la gestión de la empresa prestadora del servicio Las aplicaciones presentadas en la literatura hoy en día son las siguientes Ubicación de fallas Los datos de calidad de la potencia combinados con datos de registrados de fallas Pueden ser usados para mejorar los métodos de ubicación de fallas basados en impedancia una aplicación es la mejora de la ubicación de la falla basada en medición de impedancia aplicada por Con Edison, que es la empresa de distribución del estado de Nueva York. Otra aplicación es la identificación entre corriente de energización y corriente de falla. La energización de transformadores crea un aumento en la corriente medida por los relés que puede causar la operación errónea de funciones de sobrecorriente. Usando la analítica con datos de calidad de la potencia es posible identificar esta situación e impedir la operación errónea de redes de sobrecorriente. Falla subciclo Las fallas con duración menor a un ciclo pueden no ser detectadas por los redes de sobrecorriente. En muchos casos estas fallas subciclo son la anticipación de una falla permanente. Aplicando analítica de datos, es posible identificar esta situación y tomar medidas para detectar la parte fallada y prevenir la falla permanente. Identificación de fallas incipientes Las fallas incipientes en líneas de distribución aéreas o subterráneas también puede ser lograda aplicando analítica a mediciones de calidad de la energía. Usando estos medidores se pueden extraer características como la magnitud, duración y ángulo de inicio de hundimientos o SACs intermitentes no ligados a una falla en el sistema. Estas características pueden ser combinadas con medición de armónicos y tendencias de corto y mediano plazo para identificar patrones anormales y tomar acciones para evitar fallas permanentes. Medición inteligente a usuarios. Desde el punto de vista del usuario, las mediciones pueden ser usadas para diferentes objetivos. Algunos se mencionan a continuación. Conexión de equipos. Los datos de calidad de la potencia pueden ser usados para caracterizar cambios en variables eléctricas que son comunes a ciertos equipos domésticos. Por ejemplo, un cambio en las variables de calidad de la potencia puede ser usado para detectar la conexión de electrodomésticos como computadores personales, lavadoras, neveras, entre otros. Estimación de parámetros de la carga Las mediciones de calidad de la energía pueden ser usadas para hacer una identificación dinámica de los parámetros de las cargas conectadas al sistema. Esto a su vez ayuda a optimizar los flujos de carga en el sistema, entre otros usos. Prevención de pérdidas no técnicas Un último uso es la prevención de fraudes realizados por usuarios Por medio de las mediciones de calidad de la potencia, que son complementarias y tienen una metodología de medición diferente a los medidores de energía Se pueden detectar patrones anormales que no pueden ser detectados por los medidores de energía tradicionales Y evitar las pérdidas no técnicas de energía